Esta actriz y cantante norteamericana, hija del reconocido astro del rock and roll Elvis Presley. Y eh, fue justamente su madre, Priscila Presley, quien salió ayer a dar el comunicado. Con el corazón encogido, debo compartir la devastadora noticia de que mi bella hija, Lisa Marí, nos ha dejado, así dijo, entre lágrimas... Priscilla Presley, la mamá y la esposa de el astro del astro del rock and roll, y madre de Lisa Marie Presley, que había estado presente en la gala de los Golden Globe porque habían acompañado a quien es justamente el actor que interpretó a su papá eh, en la película. Y tanto Priscilla Presley como Lisa Marie, las dos estuvieron allí presentes Acompañando Allí están las dos, mira, justamente Y allí la vemos junto a Michael Jackson Porque en un momento ella mantuvo una relación Con Michael una Jackson Una muy buena amistad No, una relación sí. de amorosa, amorosa Y man. de hecho ella tuvo un hijo yeah. Con... con eh, de, de, de este, de todo este arranca por la amistad, Rodi Bueno, puede ser <ríe> no, no. Puede ser que todo arranque por una buena amistad no De hecho los medios hablan de matrimonio Sí Sí, estuvo con tuvo una Michael relación Jackson de... como uno de los cuatro maridos. Exactamente. Y de hecho tiene un hijo con Michael Jackson, ¿no? Eh, bueno, la verdad, una triste noticia de una mujer que en realidad eh, no tuvo una carrera artística muy fuerte, pero siempre estuvo dentro de eh, la plana de celebrities importantes. Había de que los llevar esa claro Había que llevar esa claro De hecho, eh, Priscilla Presley... Eh, si bien intentó varias veces rehacer su vida siempre se la, llegó, se, la se la siguió llamando eh, Priscila Presley no por ser, por haber sido la esposa eh, de, del gran rey del rock and roll no eh, y lo mismo Lisa Marie había que llevar un apellido tan potente como había sido el de Elvis Presley eh, llevarlo adelante y eh, su nombre siempre estaba allí en los tabloides, en primera plana por diferentes motivos o artísticos o personales, pero siempre estaba en la primera tab plana de los tabloides. Lamentablemente, tras un paro cardíaco, falleció ayer esta cantante y actriz estadounidense, hija del gran Elvis Presley, falleció Lisa Marie Presley. También eh, esposa de Nicolas Cage. También. Nicolas Cage ha tenido debilidad por las cantantes, mm -hmm. ¿no? En... Ya lleva varias en, su, en sus relaciones. Viste que los norteamericanos de todas maneras, viste que se casan y se divorcian con más facilidad que nosotros, que, que otros países. De hecho, te podés casar en Las Vegas en cinco minutos, te puede casar en Luis Presley en Las Vegas, si querés, eh, y después te divorcias rapidísimo mm -hmm. en dos minutos. por eso Suelen tener muchos matrimonios con, sí, con, en su haber. Con Nicolás no le fue muy bien. En un comunicado eh, escribió o informó, no nos deberíamos haber casado en primer lugar. <risa> <risa>